estás buscando emotes gratis en internet y de casualidad no encontrarás lo que vos realmente querés para tu canal. En este caso te voy a enseñar una página web la cual cargas una imagen y automáticamente te crea el emote en las tres medidas que nos pide por ejemplo la plataforma Twitch o cualquiera de stream. Esta página se llama Twitch, Twitch Emote Resizer. Vamos a hacer clic en el primer link en el cual dice Twitch Emote Resizer de Hip HipHop. Entramos y automáticamente nos carga el archivo que tenemos para buscar en nuestra computadora y cargar la imagen que queramos. Podemos ir y ver en github qué archivos tiene si queremos utilizar alguno en este caso volvemos a la página bien ejemplo a ver una imagen imagen de qué? imagen por ejemplo de bat una imagen de batbunny por ejemplo no vamos a buscar en imágenes descargamos cualquiera por ejemplo esta La descargamos volvemos a la página y cargamos esta página esta imagen recién descargada como pueden ver la transforma en las medidas que nos pide en este caso twitch por ejemplo ¿no? la de 112 por 112 la de 56 por 56 y la de 28 por 28 ah, Ahora, si querés agregarle un extra, ¿sí? Para que quede mucho mejor el emote, te vas a ir a la página remove.bg, remove.bg y en la cual nos permite extraer el fondo de esta imagen. La que recién descargamos nos va a quitar el fondo, nos va a dejar perfectamente a Bad Bunny sin fondo, la descargamos y la podemos utilizar en esta página como emote. Volvemos aquí, volvemos a crear un emote con la que recién descargamos y pueden ver que está Bad Bunny sin fondo y queda mucho mejor. Si simplemente quieren descargar el archivo, save all salvar todo y descargar decimos que sí y lo que va a hacer es un archivo zip en el cual tenemos que descomprimir en nuestra computadora vamos a crear una carpeta para que quede todo ordenado y le ponemos bat le ponemos y le ponemos Bunny EMOTE por ejemplo dejamos adentro este archivo zip doble clic clic derecho extraer van a ver que se abre una carpeta vamos a dejarlo en mayo maximizamos y tenemos todas las medidas 18x18 28x28 y así como pueden ver aparecen todas las medidas en este caso también lo que pueden hacer es ir a su canal Twitch por ejemplo vamos a utilizar mi canal de Twitch como ejemplo vamos a ir a Twitch vamos a ir a nuestro canal y vamos a intentar cargar vamos a cargar este nuevo EMOTE vamos a panel de creador en donde dice comunidad tienes que ir perdón donde dice recompensa de espectador, vas a emoticonos. Aquí tenés para los que son gratis, niveles, los tiers, 1, 2, 3... En este caso vamos a poner el nivel 1, que me quedan dos ranuras. Vamos a buscar. En este caso, eh, lo que tiene Twitch, que automáticamente al subir una imagen, te transforman las tres restantes. La última, por ejemplo, la de 28. Ah, perdón, tiene que ser la de 112. Entonces vamos a buscar la de 112, última. Vamos a cargar la de 112. Como pueden ver, automáticamente carga las tres imágenes en la página de Twitch. Entonces, como les dije, cargan la de 112. Automáticamente Twitch lo que hace es las tres restantes, la de 28 y la de, la otra. Creo que era de 12, ¿no? Carga la de 72 y la de 56 creo, carga Y luego lo que tiene que hacer aquí abajo Introducir nombre del emoticono En este caso podemos ponerle ¿sí? para identificarlo Le damos subir y esto ya está realizado Como pueden ver es así de fácil y sencillo Espero este video te haya servido Es una manera muy fácil de obtener tus emoticonos para tu canal Cuando vas empezando siempre es muy difícil conseguir alguno que te guste Así que bueno, si te gustó el video dejame un like, compartilo y nos vemos la próxima